Lo peligroso de querer todo rápido. Quiero todo rápido. Este es una, una pandemia que hay ahora en que todo lo queremos rápido. Queremos algo y queremos que los resultados se vean ya. Y si no se ven los resultados que queremos, entonces eh, nos frustramos, decimos eso no sirve, eso hay que tirarlo a la, al cuarto del de, de las cosas reciclables y sencillamente se abandona. Y te voy a decir la verdad, en mis cortos 55 años de experiencia y en mis muchas vidas que he tenido, que soy un alma tan vieja, tan vieja, eh, he podido entender que... La ley de la naturaleza es necesario que nosotros la apliquemos aquí. La ley de la naturaleza es esa ley que nos dice que todo tiene un ciclo. Todo tiene un ciclo. Y en esa ley eh, quiero que podamos entender cómo funciona y lo peligroso de querer todo rápido entonces hoy vamos a, a hablar vamos a, a ver, vamos a traer el cuaderno mm, sé que ustedes, mm, alguna de ustedes me dijo, mentiras, muchas de ustedes me dijeron Marimelda, es que para poderle tomar nota eh, a nosotros nos gustaría que usted hablara más despacio y que eh, cuando eh, nosotros estemos eh, en este proceso, hablara despacio y, a, y nos hiciera, digamos, como ese dictado. O sea, yo entiendo que yo estoy aquí para que tú puedas aprender y puedas escribir en tu cuaderno. Tú me estás pasando los resúmenes, eh, todos los días, aquí en el grupo, le tomas una foto a lo que escribes y esa es tu tarea. Cada una de nosotras tiene una tarea y la tarea es escuchar y el que tiene oídos, que oiga. Y cada una de ustedes, si yo miro los resúmenes, todos los resúmenes, son diferentes. No hay un resumen igual, porque cada una escucha lo que su espíritu le dicta. Entonces eh, voy a tratar, voy a hacer mi promesa de que en estos eventos sea muy coherente con lo que digo. Eh, voy a hablar despacio para que tú puedas tomar nota y para que puedas no sentirte abrumada, porque a veces pido muchas cosas. Entonces, entiendo que también soy una mujer que, que, que quiero todo rápido. Y esto me cayó así como un 20. ¡Oh! ¡Ay, este, este live era para mí! Mi amor, todos los live son para usted. ¡Oh! Este live era para mí. ¿Sí? Ya. ¿Yeah? todos los likes son para usted, lo que pasa es que usted no ha creado conciencia. Mm. Ya entiendo, entonces respire profundo y tranquila. María Imelda, llévese el tiempo que se tiene que llevar para que haga este live cada vez mejor. Entonces voy a empezar a practicar lo peligroso de querer todo rápido ¿Cómo se llama el título de hoy? Entonces vamos a escribir Lo peligroso De querer Todo rápido Ese rápido Lo va a escribir con mayúscula Déjenme un segundito Yo lo escribo con mayúscula acá para, para hacerlo Hay una... Yo me quiero observar hoy... En, en... este live... Porque... Yo soy una mujer... Que quiero todo rápido... Quiero... Quiero que las cosas se hagan rápido... Quiero... Eh, hacer todo... Rápido... Quiero ver los resultados rápido Y cuando tienes esa forma de pensar, mujer, eres una mujer muy dada a la frustración. Y si uno te pregunta, ¿cómo estás? Me vas a decir, estoy frustrada. Y porque estás frustrada porque no se dieron los resultados que yo quería. Frustrada porque no se dieron los resultados que querías. Y resulta que ese quiero todo rápido, esa es la frase esa es la creencia lo que nosotras necesitamos identificar en este momento es cuál es la creencia quiero todo rápido quiero todo rápido aquí hay un problema y grande y por eso, y por eso puse la muerte ahí del peligro de quererlo todo rápido ¿sabes cuál es el peligro de quererlo todo rápido? ¿sabes cuál es el peligro? por favor me puedes preguntar Si ustedes supieran toda la información que me está llegando. Si ustedes supieran que me, me están así. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Tengo una, una lista y me voy a aplicar la técnica IAO en este momento. y a o Y me voy a observar. ¿Cuál es el peligro de quererlo todo rápido? ¿Y cuál es el peligro? ¿Sabes cuál es? La muerte. ¿Y sabes por qué es el peligro? ¿Cuál es el problema? Gracias Vale por preguntarme. ¿Sabes cuál es el problema? La muerte. ¿Y sabes por qué es la muerte? Porque eso te lleva al estrés. ¿Y sabes por qué te lleva al estrés? Porque te sientes agotada. ¿Y sabes por qué te sientes agotada? Porque te sientes angustiada. ¿Y sabes por qué te sientes angustiada? Porque te sientes frustrada. ¿Y sabes por qué te sientes a, a frustrada? Porque nada te llena. ¿Y sabes por qué nada te llena? Porque te sientes vacía. ¿Y sabes para dónde vas? Una, una mujer vacía, nada la llenan, nada, porque todo lo quiere rápido, es que... Ay, Dios mío, ilumíname, Señor, para que yo tenga las palabras, para que me dé las palabras correctas, para que haya un entendimiento en el día de hoy, para que mi mente pueda entender lo peligroso de creerlo todo rápido, es llevarme a la muerte, a la muerte de proyectos. Al abandono. A dejar todo tirado. A decir esto no sirve. Para nada. Aquí no hay futuro. La vida es una mierda. Y esto que estoy haciendo aquí no tiene sentido. ¿Y sabes por qué estoy escribiéndolo en mi cuaderno? Porque... Quiero darte tiempo a que tú también puedas escribir en tu cuaderno, porque yo soy, Dios mío, acabo de darme cuenta lo impaciente que soy. Dios mío, acabo de darme cuenta lo acelerada que soy. Ay, Señor, ilumíname, Señor. A acabo de encontrar una raíz de un problema, que nunca he querido darme cuenta, y por esa razón es que siempre has tenido nueve bancarrotas, por esa razón es que siempre has abandonado las cosas, por esa razón es que nada a ti te ha funcionado, porque tú quieres que todo sea rápido y no le das tiempo a la naturaleza, porque la ley de la naturaleza, yo no me puedo ir en contra de la ley de la naturaleza. Entonces, aquí vamos a aplicar la ley de la naturaleza. Marimelda, a ver. Vamos a, a volver a retomar esto, porque... Si eres una persona que quiere todo rápido y que cuando hace las cosas quiere ver los resultados para allá y para mañana, no sé si aquí está hoy. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Valeria, ¿cómo estás? ¿Y cómo hago para, hacer, para tener más paciencia? Excelente pregunta, ya te voy a contestar. Ok, me gustaría saber si hasta acá entienden la raíz del problema y todos los problemas que ustedes han originado por esta simple violación de una ley, que es la ley de la naturaleza. Ok. Estoy por aquí leyendo qué es la ley de la naturaleza. La naturaleza hizo leyes, do, dormían en la oscuridad. Dios dijo, hágase mi Bueno, me, me enredo con eso. Me, me, me tiene una cosa que, que no tiene, que no no no fue lo que quería. Lo voy a dar desde mi entendimiento. ¿Listo? Listo. No, o sea, la ley de la naturaleza, mejor me voy a ir para mi libro. <risa> Muchachas, tengo una buena noticia. Imagínense que el libro, eh, yo había hecho el lanzamiento a principios del año con 100 mujeres en un grupo privado eh, donde cada una tenía eh, el libro, ¿sí? Y este libro no estaba disponible todavía en Amazon. Les cuento que ya hoy, por fin, eh, eh, está en Amazon, pero como he estado en revisiones, eh, Va, va, va a estar disponible pronto, pronto, pero ahí en esa página que te acaban de colocar están todos mis libros de Amazon, entonces estoy muy contenta porque este libro ya va a estar disponible en ebook, ¿ok? para que estés pendiente. Pero te voy a leer algo que es muy importante que tenemos que aprender y es la ley de la naturaleza, mira. Yo me acuerdo que un día, eh, aquí te voy a contar una anécdota mía, como siempre, eh, porque la vida nosotros aprendemos por experiencia. O sea, cuál es la personalidad de, mi, de María Imelda, es acelerada. Impaciente. Ya me conoces, vale. Tan linda Valeria. Me, me hablamos esta semana, parezco un pulpo y ella también parece un pulpo. Y la gente que trabaja conmigo también sabe que aquí en la escuela cuántica mía somos un pulpo. ¿Sí o no, muchachas? Porque Marimelda es un pulpo. Ok. Voy a bajarle a la revolución y voy a ser una mujer más serena. Entonces, ¿qué tengo que aprender de este quiero todo rápido? Ah, entonces soy una mujer acelerada. Vamos a poner esta otra palabra aquí, acelerada. Y vamos a mirar qué le pasa a una persona cuando es acelerada. ¡Ay! Una tormenta. ¡Ay, yo soy una tormenta! Yo soy un caos, y, y eso que me genera en, en, el, en el cuerpo, ay, me genera que se me sube la adrenalina, claro, yo soy adicta a la adrenalina, claro, adicta, yo soy una adicta, adicta. ...a la adrenalina. Ella quiere vivir así como... ...casi tirando a loca. <susurra> Todos somos unas pulpas aquí en la escuela cuántica mía. Somos pulpas. Y a veces, yo a veces digo, pero porque la gente no me entiende. Claro, ¿cómo te va a entender si tú eres como loca? ¿Y eso qué te da? Te da rabia. ¿Y eso qué te da? Que te da que tiras las cosas. Tiras las cosas. Y les hace sentir a los otros que no sirven para nada. Y que no te dan la talla. Y luego, cuando los otros se van, te abandonan, porque también los hace sentir igual de frustrados, porque la energía donde estás es la vibración del desespero, de la rabia, de la tormenta y de una adrenalina en alto grado. ¿Tú sabes qué le pasa al cerebro cuando la adrenalina está en altas frecuencias y la, la adrenalina se, se dispara? mejor voy a tomar agua para bajarme la adrenalina porque ya me estoy dando cuenta y me estoy viendo en el espejo mujeres, es importante que en estos talleres tomen mucha agua porque aquí se nos está revolcando absolutamente todos los programas ¿Qué le pasa al cerebro? Gracias, gracias por hacerme esa pregunta, es muy importante mujeres que ustedes pregunten porque en la medida en que ustedes preguntan yo voy respirando profundo y, y canalizando esta información de la manera tal que la podamos comprender. Me declaro adicta a la adrenalina. Si yo no tengo esta adicción a la adrenalina, como soy una adicta, soy una enferma y cuando no estoy en esta adicción, mi cuerpo, le voy a explicar así de esta manera. Mira, ¿qué pasa en el cerebro cuando, con, con la adrenalina? La adrenalina es un neuro transmisor y esa la adrenalina aquí en este libro está eh, esa información déjenme un momentico yo se las, se las leo eh, textualmente de, de, la, de la adrenalina mira ¿Qué son los neurotransmisores? Neurotransmisores, la adrenalina es un neurotransmisor. Y un neurotransmisor es una sustancia química que se encarga de transmitir señales de una neurona a la otra. Entonces, cuando hay liberación de, de adrenalina en el cerebro, es como que si hubiera un disparo de altas frecuencias y esa adrenalina hace que el cerebro se ponga así en, en estado de, de alerta, excitación, exaltación. Pero ¿sabes qué pasa? Que biológicamente está comprobado a través de la neurociencia, que no lo digo yo, sino que lo dicen los neurólogos, el, um, a través de la neurociencia, esa adrenalina te dispara en el, en el sistema nervioso, te altera el corazón, te altera la, el, el sistema muscular, te altera toda la parte eh, eh, cardíaca porque le está mandando un sistema de alarma a tu cerebro y le está diciendo alerta, alerta, alerta, hay peligro. Adrenalina quiere decir que usted tiene que enfocarse en correr y en defenderse porque hay algo alerta. Entonces el, el sistema endocrino, el sistema nervioso, y el sistema inmune, dicen alerta, alerta, porque todo es un sistema, ¿cierto? Eso obviamente yo lo escribí acá en este libro, que ya le ya te pusieron el link de Amazon y aquí explico muy bien eh, en, en, en detalle cómo nosotros somos afectados todo nuestro sistema nervioso es afectado por esa adrenalina, cómo se activa el sistema de, de estrés y cómo nosotros alteramos todo el cerebro en ese momento de estrés. Entonces, ¿qué pasa con ese sistema de estrés? Que la adrenalina y las altas frecuencias de adrenalina en el cuerpo no pueden durar más de 20 minutos, porque o si no, te da un ataque cardíaco, te da un heart attack. Y si no, pregunte, cuando una persona tiene mucha rabia y no es capaz de controlarla, le da un ataque cardíaco. Cuando una persona se emociona mucho por un partido y que está ganando el partido de sus sueños, yo no sé de fútbol, pero sí sé que cuando hay fútbol se muere mucha gente de infarto porque se exaltan demasiado. Entonces la adrenalina sirve para como un sistema de alerta, pero en el cuerpo biológicamente una persona no puede durar con más de 20 minutos con la adrenalina alta. Y luego el efecto de esa adrenalina le dura en el cuerpo 90 minutos. O sea que yo con la adrenalina que genero en este evento como soy adicta a este evento, como soy adicta a este sistema, entonces, como quiero todo rápido y como quiero eh, que todo funcione a la rapidez de la, del rayo de luz, genero altas dosis de dopamina. El cuerpo no puede durar más de 20 minutos, por eso es que yo a toda hora tengo que tomar agua, Respiro profundo, oxigeno mis neuronas y exhalo, elimino toxinas con la técnica 777. ¡Ay, Dios mío! Y de esta manera, me relajo, tomo agua otra vez, por eso les digo, tengan agua siempre, siempre. ¿Por qué? Porque como... Digamos, la personalidad es así, acelerada, quiere todo rápido. Pero si usted no la sabe controlar, usted se enferma de estrés, el estrés la lleva al agotamiento y el agotamiento la lleva a la depresión y la depresión la lleva a la perfecta muerte. ¿Por qué? Porque si usted es una persona que tiene todo el día sistemas de alta frecuencia de adrenalina, usted al, el efecto le dura 90 minutos. Entonces, usted sí se imagina que yo en estrés esté una hora, dos horas, tres horas, no lo sepa manejar, no lo sepa controlar. Las herramientas son la técnica 7-7, tomar agua y poner los pies en la tierra, eh, a mí me gusta mucho andar a pie descalzo, es una manera, ay perdón, que <ríe> me veo así toda rara. Eh, eh, hola, buenos días, Viviana. Entonces, eh, me van a decir, ay, pero es que usted no está en la oficina y en la oficina nos tienen locos y aquí en la oficina no podemos. Bueno, eh, vamos a tener que hablar. Pero por ahora vamos a trabajar aquí de esta manera. Vamos a estar más tranquilas. Eh, ya les repetí, porque la adrenalina, y el problema es que dura en el cuerpo 90 minutos. Yo ya tengo adrenalina en mi mente. La adrenalina, la adrenalina tapa el área cognitiva, tapa la pensadera. Una persona con altos niveles de estrés, que quiere todo rápido, se le tapa el entendimiento. Entonces, es un perjudicial para todo. Pierde la lógica y pierde el razonamiento y pierde el enfoque. Otra vez le voy a repetir. Una persona con altos grados y altas frecuencias de dopamina tapa el área cognitiva del cerebro. Y como tapa el área cognitiva del cerebro, pierde su capacidad de enfoque, de razonamiento y de lógica. Es muy importante. Entonces usted está actuando en modo animal, porque lo que nos diferencia el humano del animal, es que nosotros tenemos la capacidad de razonar, de ser lógicas, y de tener el área cognitiva despejada, si no actuamos en modo animal, no hay ninguna diferencia, <risa> tan linda, está donde tengo que, <risa> ¿Sí? estoy en mi casa trabajando, de chores, blusa, y con los pies descalzos. Estoy donde tengo que estar tan linda. Gracias. Y qué pena con ustedes. Que es que se me sube los chores. Y, y bueno. Y ahí quedé como fea. Pero no me importa. Así fea me quiero mucho. Entonces. Mmm, vamos a ir cerrando el tema. El tema es que. Es muy delicado. Querer todo rápido. Yo sé que les iba a leer esta parte. O sea. Era que. Es que porque yo conecto neuronas, porque yo tengo entendimiento de la neurociencia y tengo entendimiento de creencias y tengo el entendimiento de la ley de la naturaleza y de la ley de la creencia, porque yo me he dedicado a estudiar estos temas, porque yo soy un alma que necesita poder entender aquí en esta tierra con este cuerpo todas estas creencias que me enloquecen y que si yo no sé manejar este de querer todo rápido, ¿sabes qué me va a pasar? La mujer del futuro se murió porque no fui capaz de aguantar tanto estrés. Entonces, ¿qué me dediqué a hacer? A estudiar ¡Prarán! y a escribir este libro, por eso entiendo la neurociencia, aquí hablo muchísimo de la neurociencia, inclusive dice, eh, les, les muestro cómo funcionan las neuronas, eh, les muestro cómo es el, eh, la mente humana. Perfecto. La ley de la naturaleza dice que todo en la vida tiene un ciclo. El ciclo para nacer, el ciclo para morir. El ciclo para el día, el ciclo para la noche. El ciclo para la mañana, el ciclo para la tarde y el ciclo para mañana, tarde y noche. El ciclo de la naturaleza dice que todo tiene su tiempo de nacer y de morir. Todo tiene su tiempo de nacer y de morir. Y todo tiene su tiempo de primavera, de verano, de otoño y de invierno. Y cuando nosotros entendemos este ciclo, esta creencia de quiero todo rápido, tiene que cambiar. Porque usted no puede pretender que una semillita que usted acabó de plantar crezca porque usted traqueó los dedos y porque a usted le dio la gana de que así fuera. No. No hay un ciclo para todo, y por eso era que les quería leer, me dices, Valeria, si te quedó claro, gracias, Si ve que es que ya voy a tener paciencia, entonces, cuando tú tienes esta, este programa de quiero todo rápido, ¿qué tienes que trabajar, cuál es, cuál es la, la experiencia que quiere vivir el alma, qué es lo que el alma desea experimentar, cuando tú quieres todo rápido es un alma que quiere experimentar ese peligro de la muerte y si no es capaz de superarlo y se muere por estrés y se muere por agotamiento o se suicida es un alma que no cumplió su propósito y yo, Marimelda Cardona Quiero ser consciente, por favor. Yo quiero ser consciente. Y yo, Marimelda Cardona, quiero entender la ley de la paciencia y de la perseverancia. Porque son las dos piernas espirituales en que está fundada la escuela cuántica mía. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién habla? ¿Quién habla? La madre... Teresa de Calcuta. <risa> Oiga, Valeria, tú que me conoces, Viviana, tú que me conoces, me dirías, ay, habla la, la, la, la, la, la madre de todas, las, de todas las virtudes, que es la paciencia y la perseverancia. ¿Por qué? Porque yo entendí que la madre de todas las virtudes, es la paciencia y la perseverancia. Escríbame ahí, por favor. La madre de todas las virtudes es la paciencia y la perseverancia. Y resulta, exacto, visita mi blog para que tú puedas ver, mira, la madre... ¡Oh, my God! Dios mío, ¿por qué a veces me haces vivir cosas tan difíciles? Pero bueno, gracias a Dios estoy en la escuela cuántica mía, porque ya entiendo eh, eh, el trabajo que... ¡Ay, muchachas! Yo me, me quito todo el maquillaje cuando me hago así. Mira, el método de la escuela cuántica mía es dos piernas espirituales para este nuevo camino, de reprogramar la mente. Dos piernas espirituales para este nuevo camino de reprogramar el ADN cuántico. Paciencia y perseverancia. ¿Para qué? Para que sean aplicados en la rutina diaria y tú no abandones. ¿Saben por qué yo no he abandonado esta escuela cuántica mía? ¡Ja! vea, pero me vengo a dar cuenta, hoy, hoy le decía a Dios, Dios, dime por qué, por qué, ay, por qué, y hoy estoy encontrando la respuesta, porque yo, porque mi alma eligió vivir esta experiencia, mi alma eligió vivir esta experiencia. Y hoy me siento muy contenta de entender que mi alma eligió vivir esta experiencia de ser una mujer acelerada. Pero mi alma también eligió. Si paso esta clase aquí en la escuela cuántica mía que se llama Tierra, si paso esta clase aquí en esta escuela que se llama tierra y aprendo a respirar y aprendo a tomar agua y aprendo que una pierna se llama paciencia y la otra pierna se llama persistencia. Y pongo los pies en la tierra sobre la paciencia y la persistencia. Oh, me está llegando mucha información porque yo le estaba pidiendo a Dios que me explicara esto. A veces uno lo escribe, a veces uno lo pregona, pero no lo vive ni lo experimenta en carne propia. Y por eso es que no entendemos las cosas, porque una cosa es información esto se llama información. Está escrito. El método de la escuela cuántica mía. Dos piernas espirituales para este nuevo camino de reprogramar el ADN cuántico. Tú tienes que tener mucha paciencia y perseverancia para aplicar en tu rutina diaria. Esa es una información. Pero esto no es un conocimiento que está aplicado a mi vida. Yo no estoy siendo coherente. Yo no estoy aplicando lo que enseño. Yo no estoy siendo paciente con ustedes. Yo no estoy siendo perseverante con la escuela. Y la tarea mía... En esta tierra que mi alma escogió vivir, fue vi aprender sobre paciencia y perseverancia. Y estas son las dos piernas en que yo tengo que caminar en esta tierra. Paciencia y perseverancia. Paciencia y perseverancia. Y tenga paciencia con cada mujer del futuro que entra a la escuela. Y tenga paciencia con cada persona que entra en la escuela, porque estamos reprogramando el ADN cuántico, estamos reprogramando generaciones de generaciones. Oh, se oh señor, esto es un, un, un, un mundo infinitamente eterno. Y esto es un infinito, es como, ¿ustedes se acuerdan de la, del, del, del infinito? Bueno, ya me voy para otra parte y ya no sé qué, qué, qué, qué escribir. Le voy a leer la paciencia Dice Voy a leerlo Tu objetivo Está en la página 45 Para las personas que tienen esto Sí, yo creo que así Paciencia y perseverancia Yo debería escribírmelo acá Aquí, que es que paciencia y perseverancia, paciencia y perseverancia. La técnica de las 2P. Ya, ya que le gusta tanto la P y la P, ya quedamos con otra técnica. Aplique la técnica de las 2P, María Inelda. Paciencia y perseverancia. Y, y, y me lo pego acá. paciencia y perseverancia El tiempo humano es el tiempo de la repetición. Si yo no aprendo la tarea en esta tierra de andar con estas dos piernas, paciencia y perseverancia, paciencia y perseverancia, paciencia y perseverancia, me muero de estrés, me muero de agotamiento, me muero, me suicido, me muero de depresión porque esta vida no vale nada murió la mujer del futuro y adivine que el tiempo humano es el tiempo de la repetición y la María Imelda no cumplió su propósito en la tierra porque no fue capaz de andar con esas dos piernas espirituales que Dios le dio para que ella llevara adelante una escuela y para que ayudara a esas mujeres a entender este sistema que no es fácil y se necesita paciencia y perseverancia. El secreto para romper maldiciones generacionales está en las acciones que realizamos día a día, en lo cotidiano. Toda la información queda conectada eternamente y de manera uniforme hacia el infinito. Por eso ahora que este infinito me está dando vueltas Aquí. Toda la información queda conectada eternamente y de manera uniforme hasta el infinito. Y si yo no aprendo en este momento sobre la paciencia y la perseverancia, vuelvo y repito hasta que me gradúe. Esa es la escuela de la tierra, esa es la escuela donde su alma tiene que experimentar en carne propia la paciencia y la perseverancia. Y, y, y por eso me tocó escribir sobre la paciencia y la perseverancia Pero una cosa es escribirlo y otra cosa es hacerlo Así que señoritas, seguimos con la paciencia y la perseverancia Y mañana será otro día y les leeré acerca de la paciencia y la perseverancia Porque eso son unas piernas espirituales que tenemos que tener toda la mujer que entre aquí a la escuela cuántica mía, tiene que tener paciencia y perseverancia. A ver, eh, Ingrid Aguirre, vamos a ver qué dice acá. Vamos a ver si Ingrid Aguirre quiere hablar. Bueno, mujeres, pilas pues con la paciencia y la perseverancia... Ahora veo. Claro, Viviana, yo tampoco veía. Es que una cosa es escribir y otra cosa es hacer. Hola, ¿cómo estás, Ingrid? Hola, bien, gracias. Ay, qué bueno que estás aquí. Cuéntame cómo te ha parecido esta gran aventura que hemos tenido hoy de, de, de lo peligroso de querer todo rápido. Sí, muy bien, muy bien. Ah, bueno, me alegra. Y cuéntame cómo, cómo, en bueno, no sé si era que solicitaste estar en el programa o cómo fue que entramos. La verdad, no sé. Sí, la verdad, no sé. Ah, bueno, fue, fue por error entonces que diste. Ah bueno, pero bueno, gracias de todas maneras por entrar y, y por contestarme y me alegra mucho que estés aquí en la escuela, eh, educándonos, porque creo que esta es educación para todas me, y me incluyo como la, la aprendiz número uno. Ajá, ok, chévere. Y justamente veo que una sobrina mía se está conectando y un primo también. Oh, qué bueno. No sé cómo... Ay, qué no sé cómo... bueno. Sí, Qué bueno, ese es, eso es muy importante Por aquí nos dice Viviana que está en, en Facebook Y nos dice que ahora veo A veces no vemos eh, Lo importante que es eh, Desarrollar esas dos piernas espirituales Que son las, la paciencia Y la perseverancia sí. Y es en esas dos piernas que nosotros tenemos que caminar para podernos reprogramar. ¿Usted imagina? Eh, ¿Tu nombre es Astrid? ¿Perdón? ¿Tu nombre es Astrid? No, Astrid es mi sobrina, que oh. también está allí. Ok, ¿cuál es tu nombre? Ingrid. Ingrid. Ingrid. Alirre. Ingrid. Ingrid. Ajá. Eh, que eh, me pregunta ahí Astrid, que es tu sobrina, que de qué se trata. Eh, le voy a dar como más o menos una, una introducción es, eh, hay una creencia que dice eh, quiero todo rápido sí, o sea, es, una, es como una expresión es una, una forma de decir quiero todo rápido y si no dan las cosas no salen rápido entonces te desesperas, te estresas y obviamente te lleva a generar altas dosis de dopamina te tapa el área cognitiva del cerebro y al final del día terminas agotada, cansada y sin ilusiones. Entonces, ¿cuál sería la solución? Según lo que estamos hablando, eh, sería trabajar en dos piernas espirituales que son la paciencia y la perseverancia, sino que a veces no lo entendemos y por eso se nos hace tan difícil trabajar y reprogramar porque estamos cambiando creencias no escucho ah bueno me quedé me quedé esperando a ver qué me decías no pero no escucho no escuchaste nada no. oh bueno, eh, es que entró por, digamos que, eh, como decimos nosotros, por error, pero bueno, me gustó mucho que hubieras entrado. Muchas gracias. Bueno, mujeres, ahora sí, hasta luego, que estés muy bien. Chao, mujeres hermosas.